Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero hablarte de Fomoclips. Fomoclips es un software que salió hace un tiempo, no mucho, pero bueno, está de moda otra vez. Porque puedes hacer videos súper buenos en 3D, en 3 clics. Así como lo oyes, solamente 3 clics. Es súper fácil y además son muy, muy divertidos. Te voy a mostrar su carta de ventas para que tú veas cómo es. Esto es FOMO Clips, ¿ves? El video creador más fácil del mundo. Crea scroll, stopping y e grabbing videos en just tres clics. Vídeos animados, súper buenos para ads, sobre todo son video ads y contenido social. Muy muy sencillo. Fíjate cómo son, ¿ves? Es esto. Da de scroll, voy a avanzar un poquito más, lo que es el FOMO. Tiene una serie de cosas dentro, no solamente el software para hacer los vídeos rapiditos en 3D sino que hay una serie de cosas más que te voy a mostrar pero solo quiero que veas la carta de ventas, eh, consigue acceso directo, míralo, es este tipo de cosas ves? por ejemplo este, va siendo así, desde luego hay trampa, hay trampa porque esto tú lo pones en Instagram por ejemplo pero lo tienes que copiar aquí para hacer el vídeo y meterle este efecto. Bueno, aquí te dice que transformes el contenido ordinario en vídeos impresionantes en tres pasos. Es así, muy sencillito. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Súper chulos. ¿Ves este tipo? Te lo voy a mostrar. Lo voy a hacer con... Este es el demo. Yo te lo voy a presentar por dentro y no van vale a ser nueve minutos. Intentaré que sea de bastante menos que nueve minutos. Bueno, aquí hay un montón de lo que han hecho, bla, bla, bla. Lo voy a parar y ahora te lo voy a enseñar yo directamente. ¿Ves? Aquí está animaciones en 3D, objetos animados en 3D, High Performance Video Ads, ¿ves? Está ahí bailando el muñequete, en fin, una serie de cosas. Vamos a la parte de dentro. Esto es FOMO Clips por dentro. Esta es mi cuenta, esta soy yo, en mi cuenta ahí está mi dashboard. ¿Qué tiene FOMO Clips por dentro? Pues tiene más cositas. ¿Ves? Tiene estas, estas otras opciones que te las voy a mostrar Ahora, este es el dashboard, ¿ves? Aquí tiene 4 de 500 campañas, yo ahora mismo he hecho 4. Tengo 2 de 500 videos creados y 20 de 2.500 créditos utilizados. Este es mi más reciente vídeo. ahí viene un tutorial chiquitín. Luego vienen aquí los vídeos. son estos. Yo estos son los que ya he hecho, voy a descargar estos, tienen lo que voy explicándote, míralo, ahí está, Mira. ¿Lo ves? Ahí está. Sorteo de varias membresías de afiliados en IT. 28 de febrero. Ahora ganadores. Bla, bla, bla. Ahí está. Míralo. ¿Ves? Este muñequito ahí. Y este yo lo hice para ponerlo en mi Facebook. Voy a descargar el otro. Y este es para imágenes con ahí. Este me lo da 4 segunditos de nada. si aparece la jirafita. Y desaparece. Eso es todo. ¿Cómo hacemos esto? Pues mira. Tú tienes templates. Estas son las templates. Mira. Este tipo. Este, este, este. El angelito, el Black Friday, este, este es el que yo he usado. Amazing, bla bla bla bla bla bla, este también lo he usado. Ves aquí las burbujitas, van saliendo. En fin, tú puedes hacer diferentes cosas con las plantillitas que nos dan ellos. Luego tiene más opciones, por ejemplo esta, que es un background remover. Tú eliges una imagen y te quita el fondo. Vamos a hacerla rápidamente. Por ejemplo, esta foto, ¿ves? en cuanto la subes ya te quita el fondo. Esta foto tenía un fondo y ya se la he quitado, ya, sin problema. Luego tenemos este otro, que es eh, el creador de imágenes que todo el mundo tiene. Este no tiene más misterio. Luego este, esta otra opción, que son los tutoriales. Bueno, ahí están los tutoriales, bla, bla, bla, fuera. Los bonus y el, la versión de reseller. Yo tengo de reseller, así que yo puedo poner más gente en mi equipo. Vamos a ir a las templates, aquí, y te voy a enseñar cómo usarlas. muy rápidas, muy fáciles, por ejemplo vamos a utilizar este del astronauta le ponemos el nombre de la campaña le ponemos por ejemplo aquí youtube tutorial le vamos a crear y ves que está ahí ya, sin más, elegimos la plataforma, por ejemplo para facebook ves cómo modifica esta parte vamos a poner facebook y aquí, fíjate que viene todo esto todo esto es modificable, por ejemplo en lugar de 500 tú puedes ponerle 327 comentarios vamos a quitar ese cero 620. Vamos a ponerle simplemente 64 shares. Esto se puede modificar. Y aquí viene Celebrate Christmas with Our Dancing Astronaut of Homo Clips. Tú le puedes poner aquí lo que tú quieras. Por ejemplo. Genera imágenes. Y en lugar del dancing aquí. Vamos a ponerle. Agencia ar artificial. Y Mid-Journey, por ejemplo. Listo. Y después de esto, yo puedo elegir la orientación. En este caso, como es para Facebook, solo es uno a uno. Si yo hubiera elegido Instagram, me hubiera puesto todas las orientaciones que tiene Insta. Luego viene el Ad Friendly, es decir, si la voy a poner o no en anuncios. Si le doy que sí, le, pone, le quita todo lo que son las señales sociales, esta. Y si le digo que no, bueno, pues no las pone. Puedo poner Dark Mode y. Y light mode, ¿ves? Simplemente oscuro o no oscuro Y ya está, le damos al siguiente Y aquí vamos a elegir la animación ¿Ves? Elegimos el muñequete que queremos Este es uno, luego tenemos el angelito Míralo, ¿ves? Sale por ahí Tenemos las hamburguesillas Van bajando Este muñequito que baila ¿Ves? Este otro Ahí lo tienes y aquí tienes más opciones. Por ejemplo la 4 es la jirafa que yo uso. Tenemos este. También está muy bien. Tenemos una explosión. Ahora, mírala. Está súper bien. Y tenemos este shark. mira Ahí va la ballena. Bueno es una ballena. No es un shark. Ahí está. Vamos a suponer que tengo este. Y luego elegimos la música. Y yo voy a ponerle. Aquí tienes un montón de música que está libre de derechos. Le voy a poner esta. Y voy a dar al siguiente. Y eso es todo. Simplemente le damos a renderizar. Render. Lo renderiza y esperamos. No tarda mucho en renderizar, la verdad. Pero sí que se toma su tiempo. Serán entre 30 segundos y un minuto. Yo no me voy a esperar porque estamos haciendo el vídeo en directo. Pero es así como tú puedes hacer los FOMO clips. Y luego los descargas y ya los subes a la plataforma que tú quieras. Los subes a Insta, los subes a Facebook. Y ya lo tiene súper bonito. Llama la atención. La verdad es que sí que llama la atención. Me voy nuevamente a mi dashboard. ¿Ves? Aquí ya me pone 5 porque ya he creado uno. Me pone 3 porque ya he creado uno y 30 de tal. Vamos a ponerlo. Vamos a, dar, a darle ahí. Y aquí está. ¿Ves? Renderizado me dice. Vamos a darle a download. Porque no lo puedo ver aquí. Le voy a dar a download. Y todavía no acaba de renderizar. Así que se cortará. ¿Ves? Ahí se corta. Cuando acabe de renderizar, bueno, ya correrá todo. Y de eso se trata. FOMO Clips Y me voy nuevamente a la carta de ventas ¿Ves? Es esta Vamos a ver el precio que lleva FOMO Clips Aquí está, mira, tenemos la, la especial Y la de licencia comercial El bundle offer y todos los upgrades incluidos Aquí tiene que son 50 templates Remover el FOMO clip, El FOMO Watermark En fin, una serie de cosas Bla, bla, bla, bla Esta, 38 dólares y luego todos los bundles son $247. O en dos pagos $139. Yo tengo esta versión, la más alta, y tiene la versión de reseller. Yo puedo darle acceso a mi gente. Y mi lista privada, mi lista privada va a tener esta opción, la de licencia comercial. Porque no puedo darles reseller. Entonces les voy a dar a toda mi lista privada. Van a tener acceso a Fomo Clips. Si estás en mi lista privada, hombre, corre ahora mismo porque te voy a hacer tu cuenta para que tengas el FOMO Clips y puedas hacer tus clips más atractivos y subirlos a tus redes sociales para que tengas más atención con lo que sea que tú estés pensando promocionar, trabajar o simplemente para llamar la atención de la gente para que tengas vídeos bien bien atractivos en tres. Y si no estás en lista privada, hey, es momento de que te apuntes, porque por un pequeño fin mensual y una inscripción bajita, Tú ya vas a tener acceso a todas las cosas que yo tengo para lista privada. Yo compro los resellers y luego se las doy a mi lista privada para que tengan acceso a cosas realmente interesantes y bonitas que les ayuden a mejorar su desempeño como marketers y emprendedores online. Bueno, marketer lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de FOMO Clips. Vídeos en 3D, súper sencillitos, en 3 clics, súper, súper rápido. Si estás en mi lista privada, corre a verlos y si no estás...